Hola amigos, bienvenidos a Zona de Entrenamiento Yo soy Cerecero y en esta ocasión hablaremos de la formación 4-2-3-1 Esta formación, para empezar, dicen que la creó Muriño No sé, dicen que la creó Muriño Que es una malformación de la formación 4-4-2 Solamente que con un falso 9 No sé qué tan cierto sea esto, pero es una parte de la historia Y a mí Muriño me encanta Vamos a empezar a analizar con el Chelsea que es su equipo Fíjense cómo se hace un cuadrado en el medio campo. Tenemos a Lampard, a Ramírez, que generalmente va, va a funcionar mucho porque uno es más defensivo que el otro. Ramírez tiene calidad alta para atacar y calidad alta para defender. Entonces va a estar subiendo y bajando. Lampard es un poco más convencional. También se, se funda en ataque, pero no, no se entrega de todo. Tenemos a dos cuates que son súper, súper habilidosos, como Hazard y William, acompañados de Oscar, el brasileño, que es, es un es un, es un creativo increíble. Ashley Cole va a ser la... Por la, por la banda va a bajar todo siempre hacia para mandar los centros Entonces vamos a comenzar Fíjense como aquí inician cuatro defensas en línea Del contrario Hazard tiene todo el espacio libre Ya que el, el otro amigo nos atacó con uno de sus defensas Y nos deja toda esta zona libre, libre, libre Para que él llegue Hacemos un cambio de lado increíble Los cambios de lado en esta formación van a ser básicos Aquí inicia la carrera Ramírez me parece Ramírez la tiene ahí por los zapatitos, lo ubiqué La tiene, se la pasa todo Vean cómo la línea se jala totalmente a la izquierda, todos los defensores, dejando libre, libre, libre libre a Ramírez. Aquí hace una genialidad de todo Lástima que le queda un poco adelantada la pelota, pero ese cambio de lado es muy mortífero. Aquí la tiene William y aquí, a pesar de que tenemos a los cuatro en línea, como llega Hazard, desde el otro lado va a llegar libre otra vez, porque es un hombre que está solo. Vamos a ver en esta jugada cómo la tiene William. La pasa, ahí es un paso medio raro, vuelve a llegar por el otro lado solo, solo Hazard. Que bueno, aquí va a ser una exquisitez que hasta la abuelita se puso a gritar. ay Y papá, todo mete un bolazo. Y otra vez, un cambio de lado estamos haciendo en, en esta jugada. Esto va a ser clave con esta formación porque van a llegar solos muchísimas veces. En esta ocasión, como lo pintaba la, la, la imagen que puse en el inicio, vamos a picar hacia adentro. Vamos a buscar el centro, vamos a buscar el tiro. Aquí Hazard se lleva a dos contrincantes Tiene espacio solo Y saca el riflazo Con mucha probabilidad de que sea gol Esta ocasión no lo fue Pero por ejemplo aquí con Ani En mi equipo de Ultimate Team Metió un golazazo de fuera del área Después les diré cuál es mi equipo de Ultimate Team Pero bueno, ya, ya lo en otro video Aquí recuperamos la pelota ¡Upsi! Hacemos una salida <ríe> Excelente La tiene Hazard, Igual vamos a buscar tirar Eso es lo que vamos a buscar porque esta formación nos permite mucho llegar a encarar, sí. picar... ¡Ay, ay, ay, mamá, papá! Y tirar como lo hace Kiyoshka. Lástima que la vuelva a fallar. Pero es una opción que siempre va a estar clara en, en esta formación. Igual aquí pica hacia adentro y gol. Entonces ya sea que quieran centrar o picar hacia adentro con sus jugadores, lo pueden hacer. También algo que es muy padre esta formación es que cuando tienen el saque inicial... Es generalmente sencillo mandar un pase de gol casi inmediatamente Para todos los que quieran saber cómo se hace esto Vamos a hacer un video específico para detallar cómo se puede hacer Entonces aquí como pueden ver tenemos tanto a Lampard como a Ramírez en la parte del medio campo Que van a poder recibir la pelota y poder mandar un centro especialmente para que quede solo nuestro delantero Fíjense cómo la paso, se mueve, me espero a, que lo, a verlo en línea en el mapa y pum, llega solito entonces esta es una probabilidad casi casi de 50 a 50 de que sea gol Aquí mandamos un centro y cabeció Eto, <ríe> Obviamente Pero lo que quiero recalcar de esta formación es que como lo digo en los tiros Es muy importante también para centrar Es muy buena para mandar centros Yo el consejo que les puedo dar es que también eh, Se puede hacer fácil jugar a los centros con esta formación Entonces tengan cuidado de tener más variantes Aquí Hazara es una genialidad La deja sola para Eto y gol entonces un super delantero, también el Chelsea tiene a Deben Debenbaba de que es altísimo pero se me hace a mí un tipo muy torpe yo creo que gente en el mercado puede cabecear mejor que este tipo y jugar mejor porque tiene un control de bola horrible aquí estamos por ejemplo, aquí estamos picando hacia adentro hace una genialidad aquí y provoca el penal, ya se preocupó aquí la abuelita pero es parte de lo que te da esta formación, tener jugadores habilidosos en los lados Fallo. La fallamos, cuidado, cuidado ahí abuelita. Te puedes picar hacia adentro, puedes driblar, pero si tienes volantes ofensivos, que te lo dejen hacer. Entonces, es muy importante que tengan jugadores con mucha habilidad. Aquí quiero que vean el triángulo. El triángulo, la especie de cuadrado que se hace con este juego. Atacan en bloque. Aquí estamos atacando en bloque. Fíjense cómo sigue el bloque. Tenemos variantes en la. En la Hacia, hacia las laterales tenemos variantes en el centro del campo. Podemos hacer muchísimas cosas. Aquí puedo yo mandar a un centro. ¡Pum! Mandamos a un centro que tiene mucha probabilidad de gol y no lo fue. Pero las opciones las hay, que es lo importante en esta formación. Aquí igualmente la agarra William. Se la pasa de todo. Se la vuelve a tocar a William. Y fíjense, tenemos tanto jugadores atrás como dos jugadores en posición de un buen pase de gol adelante. Dos. Aquí decidimos tomar eh, la jugada para otro lado la pasa para Oscar y Oscar deja solo a David Luis que tiene toda la vida, toda la vida, para tirar, buscar un buen tiro, que aquí la rabinita va a regañar, también obviamente nos va a permitir jugar muy bien con nuestros defensas, aquí David Luis quita la pelota excelentemente, pero bueno, la, los contragolpes son durísimos, aquí afortunadamente saqué bien el portero, que ojo, vamos a hacer un, un video especial para sacar bien al portero, y la pudimos detener, los contragolpes son muy difíciles de parar, entonces, entonces, esa es la formación, 4-2-3-1 ¿Qué es lo que nos va a brindar? Pues bueno, los cambios de lado pueden ser letales Como vieron al principio del video Si damos unos buenos cambios de, de, de lado Va a ser increíble porque van a llegar solos nuestros volantes En este caso era Hazard, en este caso era William Pero puede ser un Cristiano Ronaldo, un Gareth Bale Después, le juego un bloque Estamos jugando casi casi al tiki -taka. Entonces tenemos muchas opciones tanto en los laterales como en el centro del campo Para mandar muy buenos pases y avanzar en nuestro ataque tenemos una excelente capacidad defensiva, ya que con tantos defensas tenemos a 4 y dos medios defensivos. Lo que quiere decir que si sí van a atacar, pero van a guardar un espacio también para defender, o se van a entregar del todo. Entonces estamos defendiendo casi con 6 jugadores y si uno de los medios defensivos tiene características como ser alto ser fuerte, eso ayuda muchísimo más. Es sensible cuando te atacan por los lados. No sé qué sucede, pero cuando estás atacando y te contragolpean, si te atacan por los lados, suele ser una formación en la cual te pueden hacer un poco de daño. Entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de defender, sobre todo cuando te juegan con formaciones como 4-3-3 o formaciones que juegan con extremos. Adelante. Y es excelente y muy buena tanto para jugar a los centros, que como les decía hay que tener cuidado porque puedes... Hacer que tu codo solamente sea centros. Y también para hacer tiros lejanos. Ya que los volantes están posicionados eh, no tan pegados a las bandas. Y eso les va a permitir ya sea jugar hacia adentro o correr toda su banda para mandar un centro. Y bueno amigos, esto ha sido todo en Zona de Entrenamiento. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darnos un like, suscribirse a la página. Es muy importante para que sigamos viendo estos videos. Yo soy Cerecero y recuerden, FIFA la vida. Fiferos, si quieren ganar... Y es mini packs de oro para su equipo de foot en Xbox. Lo único que tienen que hacer es decirnos cómo se hace este movimiento en el juego. Si lo saben, el primero que nos comente en el video de YouTube cómo se realiza se va a llevar los mini packs. Recuerden que son para Xbox. FIFA la vida.